Lost and Ground. se buscan Guardias, una historia de Clash. Había una vez dos hermanos, Peter y Larry. Larry contento siempre estaba, mientras Peter pocas sonrisas regalaba. Peter era trabajador, cuidadoso y brillante, y en su duro trabajo siempre se mostraba vigilante. Por otro lado, Larry seguía siendo una criatura. A veces hacía que su madre, la bruja, perdiera la cordura. Los dos chicos emocionados, ninguna expresión sombría. En dos del último globo, la villa entera atravesaron. Y juntos, en el mismo banco, los dos hermanos se sentaron. Larry cada vez más se asombraba con cada metro que a su destino se acercaba. Muchos dragones observaron y llamados de montapuercos escucharon. E incluso cuando ambos suelo firme habían pisado, Larry seguía completamente hechizado. Atravesaron el mercado velozmente y muy pronto atrás dejaron el puente. La llegada de la noche era inminente. El sol se ocultaba rápidamente. Entonces, Peter... Caminó confiadamente. Su urgencia a simple vista era evidente. Mientras Larry solo tropezaba con su enorme casco y con su espada. Justo a tiempo, a sus puestos, ambos llegaron. Hasta un pequeño respiro en el camino tomaron. Todo parecía andar muy bien, aunque el casco de Larry resbalaba por su sien. Aunque Peter, Deseaba estar un poco menos agobiado El rey rojo había llegado La guardia había comenzado A pesar de todo Con sospechas entró al salón Y descubrió a Larry en su nueva posición El rey reapareció con un aspecto bastante fanfarrón. Y cerró la puerta suavemente con un leve jalón. Pero la puerta no se cerró. Estaba molesto y desconcertado. En ese momento juró, ¡Despediré a quien la haya fabricado! Mientras vuelta se daba, la furia lo inundaba. La entrada cerró con tal portazo que esta casi pierde un gran pedazo. El Rey Rojo, se fue a la cama complacido a soñar con un mundo de rojo teñido Peter estaba feliz de la puerta vigilar pero a su lado Larry parecía desesperar así que al abrirse la puerta nuevamente Larry entró a explorar muy sigilosamente pero entonces Larry vio algo aún más sorprendente la corona del rey rojo en un pedestal brillaba imponente. Larry Extendió su dedo con muchas ganas de tocar. Pero Peter entró de pronto y de sus manos logró quitar. Peter miró furioso a su hermano, aún con la corona en la mano. Le ordenó que ya mismo se fuera y sin demora, a su puesto, volviera. Las trampas se habían activado para su mala suerte. Era una trampa eterna emprendieron su huida, Corrieron hacia la puerta en busca de la salida. En un oportuno túnel, Larry se pudo esconder. Cuando Larry estaba escondido, encontró a un. Un espíritu de fuego precioso, al que deseaba defender gustoso. Mientras Peter, con astucia, a los reclutas pudo distraer. Pero Peter firmemente lo atrapó y, de vuelta al horno, sin pensarlo, lo arrojó. Ante todo esto, Peter lleno de rabia estaba. La lucidez requerida sin duda le faltaba. La puerta del horno cerró descuidadamente, permitiendo a los espíritus escapar fácilmente. Brincaban y buscaban todo aquello que pudieran incendiar. Los hermanos de la cocina huyeron, Corrieron lo más rápido que pudieron. Los espíritus estaban enojados. No fueron hechos para estar encerrados. Pero Larry se ha nuevamente. Entró a una habitación con explosivos muy potentes. Para cuando piden a la calma una vez más perdió, porque en ese momento vio a Larry montado sobre un cohete que ahí estaba guardado. Pero Peter, como siempre, estaba muy concentrado. Subió y sujetó la corona muchísimo más confiado. De repente, la calma desapareció con el trueno de la pólvora que de pronto estalló. Cruzaron el castillo a toda velocidad. Los destrozos se veían con completa claridad. Estaban atravesando el cuarto entero y cruzaron tan fuerte. A través del techo fueron fuertemente lanzados. Cruzaron el cielo entero hasta que el fue sofocado. La corona cayó de Peter y al instante comenzó a rodar. Se levantó por la corona rápidamente, pero al alzar la vista, se aterrorizó de repente. la corona caía directo hacia un dragón que en ese lugar residía. Un eructo eléctrico, el dragón decidió lanzar. Los hermanos que todo observaron, de horror y pánico se inundaron se había terminado la aventura, ahora solo quedaba amargura. Entonces, Peter se rindió. De repente, muy cansado se sintió. Gracias a su hermano y su gran tontería, seguramente ese día, su trabajo perdería. Perdida la corona del rey, su más amada posesión, por su hermano inmaduro, Peter solo sentía exasperación. Larry pudo entender finalmente que la ira de Peter era más que evidente. Ah, ¿ahora qué hizo? Peter se dio cuenta que perdía la razón. Sintió como su sangre se helaba mientras Larry perdía pie y en la gran garganta azul entraba. En ese momento, Peter finalmente entendía que su hermanito, junto a él, nunca esqueletos no son capaces de llorar. Algo parecido a las lágrimas, nuestro amigo pudo notar. Perdió a su hermano, con quien había sido tan ruido. ¡Mira! ¿Qué es ese azul por ¿Y, ¿Y qué es ese sonido eléctrico inquietante? Y no viene hacia abajo y Dragón no atrapó. Giraron por el piso y a ambos la caída en el suelo los dejó. Mientras se levantaban, Larry ofreció a su hermano la disputada corona que ahora alzaba en su mano. Peter dio a Larry un abrazo de corazón. Se dieron la vuelta para disfrutar un espectáculo digno de recordar. Los rayos y el fuego la noche no dejaban de iluminar. Ahora que nuestros hermanos estaban realmente unidos, caminaban a la sala del tesoro ya bastante más tranquilos. La corona casi deshecha estaba en muy mal estado. Estaban seguros de que el rey rojo estaría más que enfadado. Pero al entrar de nuevo, se llevaron tal conmoción. Resultó que el rey tenía coronas por montón en retrospectiva, todo había sido en vano. Bueno, solo si tú ignoras qué es lo que siente un hermano. Aunque la corona no fuera nada muy especial, aprendieron sin duda una lección sin igual. Su viaje fue tenso, pero cuando todo parecía ir mal, lo que realmente importaba era el amor fraternal. Fin.